no sé si se ve muy claro no se acaba de ver del todo claro pero es que no encuentro la manera de que haya de que haya luz suficiente vale más o menos el tema es hablar y ya está bueno pues nada eh, hemos cortado entreno hemos hecho 17 os digo lo que he hecho quería hacer 24 pero es imposible ahora llevo una hora 53 bueno ya desde que he parado ya he pasado un poco más y entreno y son las dos menos dos minutos, o sea, súper calor, se ha nublado algún rato y digo, hombre, pues hay si se nubla, digo, más o menos nublado, aguantas, el aire es un poco más frío, vas un poco aguantando, pero ya no, venía para acá a repostar un poco de agua y tal, y ya he visto con el sol que apretaba y tal, digo, mira, me voy y a la noche, continúo los kilómetros que me faltan y ya está, cuando se puede, no se puede, Yo digo, hoy me toca la sesión de hacerla suave, suave, me toca 23 y pico, vale, pero claro, tiene que cuadrar un poco tiene que ayudar un poco el tiempo si estás con mucho calor pues, no, pues, habrá, por lo menos 30 grados habrá en temperatura vale más luego lo que te dé cuando te da el show pues, te jode bueno eh, nada eh, cuando acabamos lo primero beber agua tener agua siempre en el coche eso es lo primero importantísimo vale le he parado sí, ahí va. ya lo pondré 37 400 y algo vale de dispositivos a lo que vamos eh, vídeo un poco explicativo de eh, qué es lo que uno lo, por haber lo, lo que yo uso que hay como digo cientos de maneras de montárselo vale pero bueno eh, estaba bien estaba a mí me funciona bastante bien supongo que a mucha gente le puede funcionar vale eh, desayuno esto antes de un entreno por ejemplo hoy que eran dos horas y media mejor vale El entreno vale un desayuno zumo naranja pasa un poquito te limpias un poquito ya vas al baño tal tal, tal te coges un, un pan de viena de tipo integral, de ese de semillas, para que no haga bola y sea sano, vale. Eh, lo partes, te lo metes un poco al tostador, un poquito, tampoco mucho, le metes aceite de oliva y azúcar de caña. Yo le meto eso. ¿Ya sé que hay mejores combinaciones? Pues claro que hay mejores combinaciones, pero es la que a mí me va bien, ¿vale? Yo digo una que funciona y no hace mucha digestión, ¿vale? y ya está, y te lo comes te, te vas luego tranquilamente al sitio donde tienes media hora de coche o tal hasta que empiezas a entrenar, pues bueno, entre que tal que preparas casi pasa 45 minutos desde que te has cogido el bocata hasta que empieza entonces va bastante bien, no hace demasiada digestión el bocata este, y ya está entonces, manera de organizarse el tema de de beber y de comer durante el entreno, en esta, vamos a hablar de entreno en una ultra sería parecido, vale pero vamos a hablar de entreno, no vamos a complicar de momento con carreras eh, entreno, muy sencillo antes de salir, si hace calor, te metes un buchito de agua, un buchito de agua, no pasarse, pero un buchito bueno de agua, y te metes, depende si hace mucha calor, no, pero si está el tiempo normal, dos orejones, esto está un poco hecho polvo ya, dos orejones, te los comes, eso antes de empezar, ¿vale? Entonces el orejón te va a dar un pelín de digestión, porque son dos, pero es poca, no es demasiado, ¿vale? y te va a hacer que lleves el, el pequeño, la pequeña carguita hasta que lleves ya 20-30 minutos ya corriendo, eso te va manteniendo esos orejones primero y el trago de agua y llevas esa ventaja entonces yo, pues por ejemplo, hoy para hacer eso, una hora 45, una hora 50 que he estado eh, fijaros que solo he tomado esto, o sea, y, y hace calor, ¿eh? y he tomado y me ha sobrado esto, de 500 me ha sobrado esto me ha sobrado todavía esto del flash, ¿vale? Yo, pero que ahora he parado el entreno, ya venía a repostar más y así ya iba más tranquilo para meterme 7 kilómetros seguidos. Pero, pero si no, que me refiero? Yo he echado 17 kilómetros y bastante. ¿Dónde está el truco? Ahora explico. Sales con esa ventaja, un buchito de agua, ¿vale? Y un orejón o dos. Si no, pues nada, como quieras. Pero si no, un orejón o dos, ¿vale? Antes de empezar, ¿eh? El buchito de agua ya llevas esa reserva y luego te metes tus 500, 500 ml de isotónica. No muy fuerte, no muy fuerte, pero tiene que ir a su medida, ¿vale? Entonces, con eso, arrancamos, ¿vale? Cuando llevas 10 minutos corriendo, os lo digo para que tengáis una, una orden que no va a variar, o sea, no vaya a tener ningún problema, ¿vale? Cuando lleves 10 minutos o 2 kilómetros, pero ¿qué pasa? Que si vas lento, 2 kilómetros, si lo haces así el kilómetro ya te va a 12... A, a, ¿Cuánto era? A... Exacto, 12 minutos, ¿no? Ya no son 10, ya depende de la velocidad que lleve. Entonces, para hacerlo sencillo no es compliqué, 10 minutos. A los 10 minutos, buchito de agua. ¿Cuánto tengo que meter de isotónica? La que te cabe en la boca. O sea, tú harías... ¿Mm? A no hay isotónica que no me apetece. ¿Cuánta te ha cabido en la boca? La que te ha cabido en la boca... 10 minutos de esa manera te la vas a dosificar porque si no bebes y si no controlas lo que ves y tienes que ajustarla para que te dure entonces la manera esa es fácil tú coges metes ese buche ¡blum!, que me cabe la boca tanta ya retiro y me lo trago ¿vale? una vez 10 minutos no nos hemos comido nada solo la isotónica ¿vale? seguimos a los siguientes 10 minutos que serán las 20 minutos ya de entreno entonces te coges otro buche de isotónica igual y un orejón ¿vale? un orejón ¿vale? Te los puedes coger o antes o mezclado, como quieras, como te da mejor, ¿vale? Y el, el segundo buche de isotónica, igual. Vamos a los 30 minutos. Cuando hagas 30 minutos, haces lo mismo. Coge isotónica un buche, lo que te quepa en la boca, ¿vale? Iba a decir, y lo voy a tirar. No, que ya lo tiras. no. Lo que te quepa en la boca y te lo tragas. Y ahí no coges, o mejor, ¿vale? 10 minutos más, que serán los 40 de entreno. Te coges otra vez el buche de isotónica que te quepa. Si llevas agua, pues agua, ¿vale? Lo que lleves. Y el orejón, ¿vale? 50 minutos, lo mismo. Así todo el rato, ¿vale? En el entreno yo no me llevo, no me traigo sanguí ni me traigo nada, porque no es una tirada súper larga de irme a ir ni montaña y tal. Montaña de 5 horas ni 6 horas de sesión. Entonces no me llevo yo sanguí ni nada, solo me llevo isotónica. Los, los orejones y luego me llevo algún gel, siempre llevar algún gel de emergencia, siempre algún gel de emergencia, ¿vale? papeles y nada, siempre llevarlo, el móvil o siempre, ¿no? pero siempre llevaros un gel de emergencia porque si te quedas a veces se te acaba la isotónica y solo tienes que rellenar por ahí una fuente con agua de cualquier manera, solo llevas agua y te quedas muy débil, entonces coges el gel y te hace la función de isotónica, te vas tomando gel y te soluciona tú encontrando agua, o comprando agua en un bar o encontrando un riachuelo donde sea encontrando agua con el gel que llevas ya hace bastante, ya te da para unos cuantos kilómetros, ¿vale? para salir del paso ya está, no me enrollo más pero que simplemente eh, arrancáis con un buen traguito de agua sin pasaros para que no entre flato, un buen traguito de agua de ventaja en el coche, un buen traguito de agua, ¿vale? de que tengo, o sea, además un buen traguito, un orejón si queréis y ya lleváis esa ventaja, de ahí tiráis ya perfectamente hasta los 10 minutos siguientes. 10 minutos, buche de isotónica o agua, lo que te quepa en la boca, ¿vale? Nada más, siguiente, buche, lo que te quepa en la boca, que serían los 20 minutos y un orejón, ¿vale? Y ya está, siguiente, es decir, uno sí, uno no, uno coges con agua y orejón y otro coges solo agua o isotónica, ya está, básicamente es eso. Pero acordaros que si solo vais con agua, ojo, ¿eh? entonces a lo mejor... Tendréis que meter de vez en cuando un poco de gel o tal, porque no es lo mismo ir solo con agua que ir con isotónica. La isotónica te mantiene, te da la sal y tal. Y si vas con agua solo, te faltarán las sales. Tendréis que tomar cada 50 minutos por ahí una casulita de sales. Porque si no, se entrarán calambres. Ojo, es ¿eh? que yo sobreentiendo siempre lo de las sales, porque yo voy con isotónica, nunca tomo sal yo, aparte, nunca. De no ser carreras para calambrazos y tal. Si no, no tomo, ¿vale? Entonces, ojo, ¿eh? ojo, que yo sobreentiendo a veces se me va un poco la olla y no me acuerdo porque siempre tomo isotónica, pero si solo tomáis agua, tenéis que meter sales por huevos, o sea, a la fuerza. ¿eh? Que nadie piense que se puede meter cuatro horas con agua y comiendo ta tal, tal, y sin sales, porque probablemente te puedan entrar calambres. Estoy muy entrenado, a lo mejor no, ¿eh? no, disculpo, pero las sales por algún lado van. yo, porque las llevo aquí, ¿eh? esto lleva cada, cada 200 gramos de polvo lleva 5 gramos de sal cada 100 gramos de polvo, lleva 5 gramos de sal y luego ya cojo las dosis que yo necesito aquí. y 10 de bicarbonato ¿eh? o sea que, que sí que lleva su sal y su bicarbonato venga, hasta luego, que si no, se hace muy largo hasta la próxima eh, Canal Mundo Trailer, estamos en Mundo trail ¿eh? ojo, venga